dejaron de haber eh, manifestaciones en contra del gobierno de Sebastián Piñera por distintas medidas que ha tomado justamente a las vinculaciones y a la complicidad ¿no? de nunca sacarle a los que más tienen y sí condicionar y limitar al pueblo eh, hubo cacerolazos en el día de ayer y continúan las medidas en el día de hoy por un eh, retiro eh, un impedimento económico que está planteando el presidente un bloqueo al retiro de fondos previsionales. Estamos en comunicación eh, con periodistas y también ciudadanos, militantes, activistas del otro lado. Eh, eh, creo que ya está conectado, si no me parece mal, escucho ahí unos, unos, eh, unos ruidos. Sonidos, sí, Espero sí. que nos esté escuchando Pablo Olivares de Radio La Revuelta, Santiago de Chile. Buenas. así bueno, que estamos? ¿Al Vamos a, a el video. Eh, como, como te, eh, este ¿cómo te gustes... Gusto. Ahí te vemos bien. Nos vas a poder ver, te vamos a poder ver también, vamos a poder charlar. Eh, eh, vértigo también, que es contar eh, un, un nuevo, ¿no? Nueva ma nuevas manifestaciones en las calles de Chile, a una constante que ya lleva más de un año. Eh, la, la, el repudio a Piñera que no cesa y que a la vez no, no cede. no, eh, Contanos un poco cómo fueron la, la, la, estos últimos días hasta llegar a los nuevos cacerolazos. Bueno, les voy a contar un poquito, les voy a contextualizar un poco eh, esta última etapa, digamos, que tiene que ver un poco eh, con las entregas de los beneficios del Estado a los ciudadanos, las cuales han sido cuestionadísimas porque traen una letra chica que al final no le llega a nadie. Entonces, finalmente, eh, la ciudadanía... Eh, estamos en una cuarentena total. Digamos que Santiago está ah. en una cuarentena total, tenemos un toque de queda. A las 9 de la noche todos tienen que estar guardados durante los fines de semana también. Tienes que andar con tu pase eh, porque si no eres detenido. Digamos que eh, legalmente eh, te pueden detener o, o ni siquiera te pueden detener, el artículo 18 por lo que te están deteniendo, pero aquí las fuerzas policiales están desatadas y bueno, cualquier ciudadano ya es un enemigo del Estado. Por lo tanto, ha sido súper férrea y estricta la, la, las medidas que han ido tomando en cuanto a lo que es seguridad pública. Eh, tenemos muchos compañeros que han sido detenidos más, más está decir los que están presos que aún están luchando eh, por todos estos montajes que ha hecho Carabinero. y ahí han, han, se han liberado varios compañeros sin ningún tipo de prueba después de más de un año de, de estar detenidos y ahí continuamos con otros compañeros que siguen deteniendo y esto está así, está una locura acá eh, en este último proceso eh, se estaba exigiendo por... Eh, por parte del Congreso, eh, un tercer retiro de los fondos de pensiones. Ya se uh -huh. hicieron dos, dos retiros. Eh, eh, este tercer... Déjame que eh, hacemos un, un paréntesis acá, porque acá en Argentina, eh, para, para entender qué son los fondos de pensión, eh, ellos son, si no me equivoco son las AFP de Chile, ¿o no? Justamente, son y los la... fondos de pensiones que están en, en la AFP, que son, son fondos individuales. Claro, cada, una, cada persona, por ejemplo, eh, durante toda su vida laboral, en un trabajo en blanco, claramente, va haciendo sus aportes. Eh, y los fondos de pensión allá en Chile están privatizados. Es muchísimo el dinero. De hecho, alguna vez, eh, recuerdo haber hecho alguna columna donde hablaba de esto y decía que tiene... Eh, los fondos de, de pensiones de Chile tienen casi tanto dinero como las grandes empresas como Google, por ejemplo. Es muchísima la cantidad de dinero que manejan esos fondos de pensión y que están privatizados. Acá en Argentina, hasta hace algunos años, estos fondos también estaban privatizados en lo que eran las AFJP, allá son las AFP, eh, y estos fondos de retiro se habilitaban en el marco de eh, un reclamo por la crisis que están sufriendo por la pandemia, ¿no es así? Justamente es así, porque no ha habido otra solución para la ciudadanía que acudir a sus propios fondos de previsión para poder mantener eh, mantenerse durante, durante todo este tiempo, que ha sido muy difícil, sobre todo para las personas que son asalariados, los que tienen trabajos temporales o los que trabajan en la calle. Eh, aquí hay una desconexión total acerca de lo que realmente está viviendo la ciudadanía en Chile, además de la cantidad de inmigrantes que han llegado, que ha sido, eh, que ha sido importante. Eh, para las medidas que se han tomado para poder mantenernos en cuarentena, digamos. Entonces, eh, las medidas que se han tomado han sido totalmente insuficientes, con letra chica, eh, cosa que ha costado que muchos de los, de los ciudadanos sean eh, parte ¿no? de estos beneficios, por lo tanto la gente ya está hastiada. Eh, decirles que no, que se hizo, por ejemplo, dentro de las, de las, las cosas que se hicieron fue entregar una caja de mercadería, la cual ya se empezaron a hacer diferentes cuestionamientos acerca de las cantidades, los tipos de caja y, y a quién le llegó, a quién no, se le están entregando cajas a gente muerta o beneficios a gente que ya estaba fallecida. Entonces se ha visto que también ha habido una corrupción acerca de todo lo que se ha hecho eh, con respecto a, a, a ayudas y beneficios que han habido, han habido para, la, para la población, ¿no? Pablo, contra... perdón, ahí agrego también, agrego el dato a, para quien está escuchando acá desde Argentina, eh, mucho derecha Política y espacios mediáticos Dicen que es un ejemplo Chile En torno a la gestión eh, de la pandemia Por eso está bueno ahí, hago esta salvedad Digo, el ejemplo, lo que esas, esas Voces hegemónicas, esos medios eh, Intentan ahí Dar como un lugar común Es esto que vos decís, eh, fondos, cajas Fondos que no alcanzan y la gente Tiene que acudir a sus propias jubilaciones Para eh, sobrellevar El golpe económico y fondos Estatales que son cajas que eh, no llegan o llegan a gente que ya falleció o que no tienen justamente transparentan una desprolijidad y un, una gran puerta a la corrupción justamente si aquí se ha visto desde el comienzo de la pandemia como eh, por ejemplo contrataron uno de los centros de eventos más eh, conspicuos de, de, de Chile que, que es Casa Piedra y se adecuó como una clínica donde no llegó nunca nadie, se pagaban no sé, cerca de 100 millones, no, no estoy seguro del monto, pero algo así, diarios por ese, por ese espacio, donde no se ocupó nada. Llevaron toda la utilería para montar el, el espectáculo, claro, salió por todos los medios, pero eh, no llegó nadie allí. Entonces, aquí se ha visto cómo, a través ¿no? eh, de diferentes eh, maniobras, subterfugios, han ido, han ido corrompiendo cada vez más, o sea, los únicos es que han ganado, y eso se puede ver a través ¿no? de los diferentes eh, medios que están eh, informando acerca de, de cuánto dinero han ganado las grandes empresas y en Chile, los que más han ganado han sido los más ricos, entre ellos el presidente que tenemos al mando del régimen que está aquí, que, que básicamente estamos nosotros muy parecidos a lo que es un, una dictadura, donde también los medios de comunicación han sufrido, eh, bueno, muchos, se está investigando, el Ejército está investigando eh, con escuchas, con radioescucha a algunos de los periodistas que están investigando acerca de los desfalcos que llevan, bueno, desde hace muchos años. Entonces, se nos ha a, a, a, a, el Colegio de Periodistas entregaba algunos pases eh, para poder trabajar en cuarentena, se le, ha, le han quitado esa posibilidad. O sea, todos los medios alternativos están trabajando fuera de la ley. Aquí se ha hecho una cacería de brujas con los medios alternativos que han sido los que han dado eh, las imágenes, la fuerza, han entregado, eh, bueno, lo que está pasando realmente en las calles, en las ollas comunes, lo que está totalmente ajeno de los medios hegemónicos. Uh -huh. O sea, solamente los medios hegemónicos llegan cuando, cuando, hay, un falle cuando hay algo grave, pero... Eh, que, que, que ya no pueden esconder claro. han sido los medios alternativos los que han sido y han sufrido con el cancelamiento los golpes, bueno el, el uso indiscriminado de, de diferentes químicos, yo en lo personal en más de una vez estuve por lo menos dos semanas afectado con el lanzamiento de, de gas pimienta que me llevó al rostro eh, y eso me quemó la cara y, y así otros compañeros y así los protestantes así toda la gente de la ciudadanía que está mostrando su descontento hasta este, este sistema capitalista que lo único que está haciendo es socavar cada vez más ¿no? eh, nuestros derechos y nuestras posibilidades de tener una buena vida. Tremendo, lo es, que contás... es tremendo, lo venimos viendo desde distintas formas ¿no? y sobre todo desde este espacio que es una radio autogestiva, parte de redes que hemos construido y que por eso también la preocupación en torno a Chile es por el, el, el miedo, la alerta de que se repliquen los mismos eh, mecanismos eh, por eso también para quien está escuchando estamos con Pablo Olivares que es también parte de medios eh, de, de allá eh, autogestivos eh, esta noticia también no eh, vimos fotos eh, y, y en notas sobre lo ocurrido ayer pero eh, se están convocando a hoy también no a continuar a una como fue el año pasado no una serie eh, constante de, de reclamos en las calles y como decís con toque de queda es decir sin poder salir es decir, desde las ventanas, cacerolazos y redes sociales, las herramientas que se tengan para, para poder visibilizar la situación. Bueno, en realidad todavía estamos un poquito en Recordarles, por ejemplo, que para nosotros acá en Santiago el viernes era de ir a Plaza Dignidad o la Plaza donde está la Plaza Italia, que es el centro de la ciudad de Santiago, donde para nosotros hay como un simbolismo, porque de Plaza Italia... Hacia el oriente están todos los ricachones, de Paz Italia para abajo están todos los pobres. Entonces, Plaza Italia se transformó desde las la, la barras de, de fútbol que se llevó cuando había o algún acontecimiento importante, se tomaba la plaza. Ahora en estos momentos estamos con, con cuarentena, como les decía, pero además con una con medidas especiales de, lo, de, de carabineros y fuerzas especiales, los cuales. Eh, los días viernes llevan una cantidad pero gigante de pago con no saben cuánto se ha gastado aquí en renovación de vehículos de tanto los MOA que son vehículos o, o adiestramiento en estos vehículos que son anfibios militares para el control de la población más allá también de la compra de, de, de no sé cuántos lanzagases, lanzaguas y todo el, el apertrechamiento que se necesita para reprimir eh, para nosotros es especial los días viernes, desde un par de semanas, tres semanas atrás ya no se ha podido porque, bueno, con las medidas de cuarentena la gente ya le ha costado salir, ¿no? Y ha sido muy brutal la represión que hemos tenido. Eh, pero desde ya, eh, y, como, y como muestra eh, del pueblo a, a las decisiones del, del gobierno, se, han, se están empezando a generar las diferentes convocatorias. La gente yo creo que va a salir igual. Durante estas dos noches han habido caceroleo y, bueno, barricadas, barricadas que, que no está mal decirles que eh, nuestra clase política, sobre todo la de centro izquierda, que se llama como Frente Amplio o otros partidos, que ellos mismos, ellos mismos votaron leyes antibarricadas, sí. que eran leyes antiprotesta, sí, sí. cuando estábamos en medio de una lucha por generar los cambios decisivos. Entonces, también esto es una enseñanza y que la gente ahí en Argentina también lo sepa, ¿no? Sí. Que tanto el Frente Amplio, como, como, como otros partidos que se decían de izquierda, hay que hablar del Partido Socialista, el Partido Socialista acá en Chile es una socialdemocracia, es lo más parecido a un partido de derecha. Entonces, aquí esta rebelión ha sido del pueblo y no de los partidos. Estamos sí. en ciernes a lo que una una elección del, de lo que son los, los los constituyentes, y bueno, concejales, alcalde en fin, pero es muy importante para cambiar la constitución, pero todo esto ha sido amañado, ¿no? Todo esto sí. ha sido amañado. Y la, hecho... y la gente viene con toda una, una carga que, que con esto del, del, del retiro del 3%, con ir al TC, digamos que nosotros tenemos una tercera Cámara acá en Chile, mm. aparte del Ejecutivo y el Senado y los diputados, tenemos el Tribunal Constitucional, mm -hmm. donde allí se está, allí está yendo el Presidente, para poder negar esta posibilidad de retirar, el eh, hacer un tercer retiro porque es una modificación constitucional. Claro. Siempre que se hace una modificación constitucional, eh, se va al TC cuando, hay al, cuando eh, se quiere dirimir algo. Digamos. Uh -huh. Entonces, el TC, eh, eh, en, en los dos anteriores, los dos retiros anteriores, eh, dio la posibilidad y en el segundo dejó algunos resquicios para no hacer un tercer retiro. Entonces de eso también se está colgando, ¿no? El ejecutivo y en este caso el sí. dictador que tenemos como presidente para poder eh, anular, ¿no? eh, Esta decisión que ha sido tomada, ¿no? Por la clase política desde el Congreso. Entonces ya la gente aquí ya está muy, ya se calentó, ya digamos, ya eh, habiendo no cuarentena está saliendo a hacer claro. corte calle, barricadas. Eh, las organizaciones eh, de trabajadores de los portuarios, de los cargadores portuarios, alrededor, no sé, serán más de 30 sindicatos, alrededor de, de, de Punta Arena hasta Arica, a lo largo de todo el país. Todo el país. Además de 28 sindicatos de m, la minera y en Chupitamata, me parece, eh, que también están adhiriendo a un paro general, además de la ANEF, que son todos los empleados públicos, además de CONFUSAM y otras organizaciones que tienen que ver con la salud. Todo esto se está, como, se está armando una gran bola en la cual son las organizaciones sociales las que están llamando a un paro y a una huelga general, eh, y todo esto ciernes a lo que es el primero de mayo que es el Día de los Trabajadores. Eh, encima es esto, ¿no? estamos muy cerquita del Día de los Trabajadores, mientras hablabas pensaba ¿no? en esta crisis de representatividad que sufre el pueblo chileno no ahora, no es de ahora, es de hace un montón de años. No tenían eh, mucha participación en las elecciones, los partidos no tienen sus recambios, los partidos no representan realmente al pueblo chileno. Y lo que vemos eh, de eh, después de tantos años de eh, neoliberalismo, bueno, de hecho una de las consignas en 2019, eh, 2020 fue, eh, no son 30 pesos, son 30 años, eh, que bueno... Es, es esto que contás, ¿no? Es que los ricos siempre son cada vez más ricos, que hay cada vez más represión. Eh, esto, que no les dejen poner una barricada cuando los carabineros les tiran a la cara, a los al cuerpo. Es es, es muy grave, muy tremendo lo que comentás. Eh, y bueno, también en la, de cara a la huelga general, pero también están en el proceso de la constituyente. ¿Y eso cómo.? ¿Cómo viene avanzando? ¿Viene avanzando? ¿Hay eh, oportunidad claro. de, de, que se, de que hayan constituyentes realmente elegidos por el pueblo o está tan fragmentado también como, como lo quieren hacer ver? Bueno, yo tengo mi mirada particular en este caso. Eh, nosotros, además como Radio de la Revuelta, somos parte de lo que es la red de medios libres y populares, en la cual están otros medios alternativos como el nuestro. Entre, entre ellos Radio Primero de Mayo, la ARI, la sesión de reporteros independientes. Tenemos contactos desde Iquique hasta Isen con Radio Amiga. Y todos nosotros tomamos desde... O sea, haciendo un análisis político desde, desde, el, desde el comienzo, ¿no? Desde el estallido y pasando por lo que es eh, el Acuerdo de Paz, que, es, que viene a ser... Eh, eh, bajo la ley 21.200, que viene a ser el marco jurídico, ¿no?, donde eh, se lleva a cabo este, este plebiscito, nosotros nos damos cuenta de que finalmente está, está todo arreglado, eh, es muy difícil, son para poder elegir para poder elegir eh, un candidato independiente, tú necesitabas estar afiliado a un partido, de los que nosotros no queremos, digamos. Entonces, por lo tanto, si tú querías ir independiente, tenías que juntar cinco mil, o me parece cinco mil firmas. Entonces, todas esas firmas tenías que pagarlas. Que aquí en Chile son 5 mil pesos, vienen a ser como casi 8 dólares o 10 dólares. Uh -huh. eh, por, eh, por cada persona que tú ibas a inscribir para tu, para tu poder ser candidato. O sea, el marco jurídico... En el que se nos ofrece eh, el cambio constitucional, está, está todo determinado para que las grandes mayorías, los grupos eh, económicos y los grupos de partidos políticos, puedan ejercer nuevamente su mayoría. Eh, todo esto está, para mí, desde mi punto de vista, está totalmente viciado. Nosotros no vamos a tener alternativa, incluso bajo el, la ley 21.200, que, como le decía, es el marco jurídico. Si, por ejemplo, eh, los constituyentes no logran acuerdo va a seguir rigiendo la, la, la, la constitución antigua todos los acuerdos comerciales que ya haya, haya tenido el, el, el Estado de Chile no se pueden cambiar por eso era tan importante para el gobierno de Chile sacar el TPP-11 ahora porque después no se iba a poder eh, cambiar entonces ya estaba el Ejecutivo y todo el oficialismo haciendo todas las maniobras posibles para poder sacar el TPP-11. Entonces, lo que vemos es que esta ha sido una maniobra muy similar a lo que se hizo en el 89, en el paso a la democracia de dictadura democracia, en el cual finalmente eh, lo que hizo la concertación, democracia, la, sí. Partido Socialista y todo ello, fue administrar este modelo capitalista, y, y más allá, los socialistas, con Ricardo Lago, con Bachelet, eh, fueron mucho más eh, mucho más allá que los mismos eh, derechistas, digamos. En claro. cuanto a lo que son, lo podemos, para... lo podemos hacer para... el paralelismo acá con el pacto de olivos, o el, eh, la, cuando se, se impedía que se haga juicios a genocidas, la, el, el paralelismo también se, a, la, a la hora de la revuelta, cuando llegaban las fotos, las noticias, eh, y tampoco deja lugar, eh, como, como vos contabas, ¿no? no dejan lugar a que... ...haya una real representatividad social... ...porque a la sociedad se la reprime... ...a la sociedad se le apunta a los ojos... ...se la encarcela injustamente... ...y se le impide en este caso... ...la última noticia es ...el, el poder acceder a sus fondos... De, ...de pensiones, de jubilaciones... ...para sobrellevar la situación económica... ...sabemos que la eh, alerta... ...la noticia... ...desde lo que ocurra de aquel lado... ...la vamos a estar siguiendo en próximos días... ...te queremos agradecer este rato Pablo... ...y realmente hay muchos temas además... Así que, eh, compañero de, de medio autogestivo también, es una, una voz que queremos eh, tener frecuentemente al aire de, de, de radios como esta también. Bueno, muchísimas gracias. Eh, quiero dejar, eh, antes de despedirme, un mensaje, ¿no? que es la libertad por todos los presos, de todos los presos de la revuelta, que la mayoría son jóvenes estudiantes, eh, entre 18 y 30 años. Eh, tenemos otros presos que son de larga condena. Eh, los cuales están siendo, eh, bueno, torturados incluso dentro de, de, de las cárceles eh, con, con diferentes medidas. Así que eh, desde aquí, no desde Santiago, en Quinta Normal, eh, queremos hacer un fuerte llamado ¿no? por la libertad de todos los presos políticos de la revuelta, los presos de, de larga condena, los presos políticos mapuche, y bueno, que la revuelta no termine nunca. Pablo. Eh, la verdad que Chile y su lucha que vienen sosteniendo hace dos años ya eh, son un faro para todos nosotros y nosotras eh, nos han sacado la careta de los ojos eh, y a muchos también acá eh, esto, no la, la derecha argentina Toda la vida puso a Chile como el ejemplo de como cómo tenían ejemplo. que funcionar las cosas y su revuelta demuestra que eh, en realidad las cosas no funcionan bien allá, que hay mucha desigualdad eh, y que eh, no está bueno tener un Estado al servicio de las corporaciones o conformado por las corporaciones. Te agradecemos muchísimo este tiempo y obviamente vamos a seguir en contacto para prestar atención a todo lo que suceda en, del otro lado de la cordillera. Bueno, muchísimas gracias, saludo a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Y las voces desde Chile las vamos a seguir teniendo, eh, porque decimos esto es una eh, noticia, un comienzo de nuevas eh, revueltas en las calles, hoy jueves, y se viene el Día del Trabajador, y se vienen más medidas que van a eh, seguir tomando lugar en medios como este. Y ya nos hemos pasado un poco de la tanda, así que vamos para allá, Isa, Rochi, volvemos en minutitos. Dale.